Saludos, un día más, otro día frío en Mayenea, estáis viendo Virica Permacultura, y hoy toca como veis hay que talar el gran capitán sí, es un pino marítimo de unos 60 años, unos 90 centímetros de diámetro y murió por la banda marrón así que han venido unos compañeros lo vamos a talar pieza por pieza está justo en la zona tropical lo cual significa que hay algún que otro árbol debajo y bueno haremos una poda de precisión, ¿vale? Tienen que subir arriba, así que va a haber un poco de acción hoy. Venga, vamos a echar un vistazo. Como veis, es un pino marítimo de unos 20 metros de altura. Es un monstruo. Si lo cortamos desde abajo, caería y haría un socavón en el suelo que sería perjudicial. Entonces, vamos a cortarlo poco a poco. Han venido tres compañeros, subirá uno, el otro le indicará, sí, irán bajando las ramas poco a poco, y bueno, espero que esté entretenido, y para estas cosas hay que llamar a los profesionales. Si subes tú ahí, seguramente acabes mal. <ríe> vamos, vamos. Ya veis las piezas que va tirando el árbol mientras que va muriendo. Cayeron de allí. De esa rama de ahí. Boom. Ya veis el tamaño que tiene eso. Si pasas por aquí abajo te cae eso, pues bueno, agur. ¿sí? Veis, ya tenemos alguna, algún árbol colocado. Este es un naranjo amargo para hacer mermeladas. Ahí tenemos un mandarino, pomelo muerto, kaki vivo. y bueno, es una zona donde quiero poner más cítricos. Hay que, hay que deshacerse de aquí del amigo. Si lo dejamos aquí como un tótem, al cabo de un tiempo caerá seguramente ya que tiene raíces superficiales, ¿sí? Y como veis, está caído para allí. Hoy se nos va. Aquí el hermano está bien. No veo que tenga mucho problema. Aparte de la procesionaria de siempre. Este ha sobrevivido. Está echando la flor ahí. chauaya hey sí, dale cómo vamos ven arriba familia ahora! Espera, espera. Vamos. Una vez que haya pillado la posición, se asegura el árbol y bueno, ahora irán tirando líneas para ir acercándose hacia la copa, irán troceando también poco a poco. Ya veis, una vez que estamos aquí cerca, las dimensiones del árbol son importantes. De donde están los compañeros a, a donde está el colgado hay fácil entre 5 y 6 metros. Vale, vale, mejor, mejor. A ver si Pinta tiene Pinta tiene buena, pero a medida que te vas yendo para la rama para ahí Ahí va. ya veis cómo quedó ayer el pino haya gustado cualquier comentario ahí abajo nos vemos en la siguiente y nada si queréis el contacto aquí de los compadres si estáis en Vizcaya me escribís y os lo paso venga hago